Un joven fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de golpear a una mujer. Dice ser inocente del hecho que se le imputa. Asegura fue la fémina que lo agredió a él. con ella, entonces la patronal y yo me dejé de ella. Y me consigo otra muchacha. Entonces ella me vio con la otra muchacha y me voló arriba, usted ve. Entonces ella dijo que fui yo que le di y yo no le puse la mano a ella. Ella salió para fue el hijo que yo le di, pero yo no le puse la mano, pues ella que me dio a mí. Ella salió y dijo que yo le di y yo no le puse la mano. Las declaraciones fueron ofrecidas mientras el detenido era trasladado en las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.